Eh, buenas. Eh, mi nombre es Marcela Zamora. Vengo, Soy la jefe de esta misión. Es una misión de observación de derechos humanos y de autonomía indígena. Nosotros estamos aquí porque sabemos que desde el domingo 30 de agosto hay un conflicto acá. Entonces venimos precisamente a observar la vulneración de derechos y cómo, cómo está la situación y cómo está el Estado también, el nivel de violencia que están viviendo. Eh, bueno, mi nombre es Marcela Zamora. Este, la Chinchilla. No sé. Marcela Naranja. No Somos cuatro personas que venimos de la misión y venimos acompañados por dos periodistas del semanario Universidad que también vienen con nosotros en la misión. De mucho gusto, yo soy Inicio Chacón, periodista. Yo soy la... Adriana Araya, fotógrafa. Mucho gusto. Si ustedes se presentan, pues muchísimo gusto. Vean. Yo soy Fari Sosa Navarro, de la Ignea Cabecas. Esta es mi madre, Elena Navarro, de Ignea Cabecas. Y él es mi sobrino, José Pablo, también Cabecas y las que están aquí son unas eh, vecinitas que son de la etnia biblia vecinas del barrio ellas y, eh, hay, hay un, el grupo familiar es grandecito pero en estos momentos andan haciendo unas vueltitas debido a todas estas situaciones entonces solo estamos eh, nosotros tres de, de la familia digamos eh, ustedes eh, lo que pretenden es ver más o menos cómo está el conflicto qué pasó la, la situación uh -huh. les comento que yo soy con propietaria de esta casa con un hermano mío, es de los dos. ¿Cómo se llama su hermano, perdón? Víctor Sosa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos 37 años de, de, de tener esta propiedad, pero somos nacidas en reserva indígena, uh -huh. toda una vida. Uh -huh. Somos de la Inacavíaca, como le dije, y 37 años de estar eh, teniendo esta propiedad, pero de vivir aquí como unos, mi madre tiene como unos 25, 25 no. mi hermana tiene como 18, y yo yo soy la más nueva de estar aquí, pero la que en primer lugar llegó aquí fui yo, y viví dos años, y me volví a ir para Buenos Aires, y volví, y ahora tengo tres años, nuevamente, porque ya todos eh, los, los, los papás de nosotros repartieron el... Patrimonio, pedacito, si no dieron cada uno, entonces cada quien ha hecho su ranquito, su pasito. ¿Cuántos se pasaron cabecas? Cabecas, ella, ellos y mi mamá. Me gustaría saber, el clan, Aquí cabecas, aquí tengo todo. Me si gusta uh -huh. darle una fiadita y mejor me lo de vuelta, claro. anotar. Uh -huh. el clan. El... ¿Podemos tomarle foto? <coughs> claro que sí. Sí, Mario. Uh -huh. para, uh -huh. para juntarlo al, al informe del observatorio. Uh -huh. Ahora si nos cuentan, nos relatan qué fue lo que pasó el domingo. Uh -huh. Sí, seguimos con uh -huh. no eso. No uh -huh. Vea, el mío mío. Ahora mi madre permítanme yo le voy a decir porque hay que hay que mencionar uh -huh. quién es el que anda también en esto. Él no está aquí, el, el ojo el ojo con dueño no está. Okay. Entonces la la que está en el título porque ya soy yo con ¿eh? okay. Entonces él no está porque está en el hospital. Está, tiene una pierna golpeada. ¿Qué okay. sucedió? Sí. Este muchacho lo tenemos durmiendo aquí, cuidándonos porque mi hermano no está. Yo allá tengo un racho que me hice porque la casa era pequeña para los dos hermanos. Entonces él se viene a, llega al colegio y se viene a dormir aquí. A por ahí de las 7 y... Hasta ahí de las siete y media llegaron 15 personas, que son estas que están allá. Lo sacaron encañonado, golpeado, eh, reventado con suelo múltiples veces y él estaba solito. Eso fue el, perdón, el, el, domingo. Domingo. el domingo. En la noche. No. El día. 7 y media la la la mañana? Mañana. Ah, de la mañana. perdón. Sí. Domingo 30 a las 7 y media de la mañana. Eh, habían como seis o más hombres que aquí hay ahora pocos porque estaban haciendo vueltas ahí y lo sacaron. Él dice que él quedó un rato que no supo qué le pasó más. Pero cuando él reaccionó se fue, con los de la abuela que vivía aquí abajito. Y entonces ya empezó a llamarnos nosotros. Ya, y mientras se llamó la policía y todo eso, se hicieron las 10 y 30 más o menos. vinimos, Nosotros nos vinimos por ahí porque yo vivo ahí, la otra vivía ahí, los por ahí, nos vinimos por aquí. Nosotros no habíamos llegado aquí cuando nos tenían encañonados y con, con machetas en el cuello. Yo tengo múltiples golpes de, de, de unos tubazos que nos daban y nos planeaban así. Los hombres nos agarraban y las mujeres nos peleaban con las, las, las machetas. Y entonces, eh, eh, ya, en este, como habíamos llamado a, a la policía, en ese momento que nosotros estábamos ofreciendo, mi sobrina la tenían ahí al cuello con un, un gancho así, no corto. Sabón, se lo tenían sí. aquí, y yo me fui a rescatarla porque ella decía, tía, me van a matar. En ese momento llegó la policía y, y ya, y les quitó las, a, le quitó esa arma a uno de ellos, porque los otros, donde vieron que ingresar nosotros estábamos defendiendo yo a mi hijo y a mi sobrina. Y la otra eh, hermana mía también estaba defendiendo a este y, a, y al otro hijo mío. Porque Jay, si no lo defendían, los forcábanlos. Y los golpeaban, los tenían ya, mueve, los los golpean en el estómago y de todos lados. Mi sobrino está en cama. De hecho, mi, mi hijo eh, eh, eh, no, no ha podido uh -huh. levantarse de la cama. Esta señora que está aquí, la empujonearon y, a todo, y ella está recién operada el corazón. Y ella usa su barbucito. Y le decía, señora, no le da vergüenza. Venida, ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre? Elías Navarro. El, el, el, Elías Navarro, que. Señora, usted no le da vergüenza venirse a, a, a robarnos la casa si ellos son los que se están metiendo en la propiedad de nosotros? Y en eso llegó la policía. Yo entiendo a la policía porque ellos no saben quién es el dueño y quién no es el dueño. Ellos no saben porque ya en ese momento. El asunto es que ella, y ella la, la policía me ayudó con mi sobrina que la tenían y le quitó el arma esa ganchuda al señor ese que la tenía. El señor donde la policía jaló, le cortó un poquillo los dedos porque se sostuvo el filo. Pero fue un es, policía el sí. que...? Sí, sí, en el soborno, él se agarró el filo, se cortó un poquillo aquí, ahí lo... Han subido mucho en el Face ustedes lo pueden ver en el Face ahí donde ellos lo tienen subido. Y, y entonces, ellos tiraron las armas por ahí, y la policía lo recogió. Pero la policía no no previno, la agarró sin guantes, la agarró sin nada, los mandaron policías para allá para acá, todas las armas que ellos tenían. Pero yo sí, sí identifiqué todos porque a mi hijo lo tuvieron rato encañonado, a mí también lo tuvieron encañonado, y a mi hermana los tuvieron cañonados yo sí sé quiénes tenían las armas y todo ya yo puse las debidas demandas y las perdón dónde puso la, las denuncias ya las pusieron sí, sí, en la OJ? En, en la fiscalía encañonado se refiere a armas de fuego sí carabinas aquí señora una maravilla carabina y lluvia. arma de machetas <coughs> o sea, el asunto pero, es que cuando la policía llega yo estoy quitándole a mi sobrina así muy pero perdón para el informe las denuncias las fueron a poner sí, a en dos, donde en buenos aires, en la de buenos aires ¿sí? y cuántas denuncias pusieron sí, sí, los policías tomaron un acuerdo que ellos ponían una con, con un, dos personas y aquí este grupo ponían otra. Hicieron un parte policial entonces de los policías. Porque sí, ellos lo, lo normal eso. es un parte policial. ¿sí? Ellos hicieron notas. Ellos yo no sé qué notas hicieron. Ellos no sé de los procesos que usarán, pero ellos hicieron notas. Sí, normalmente, le cuento. O sea, normalmente lo que se hace es un parte policial de los hechos. Si tienen o sea. empaparse más del asunto, ellos dicen que ellos tienen toda la información en la... Ahí. Okay. En, y la fiscalía en, se pusieron varias denuncias eh, contra varias personas o contra eh, un solo hecho. Este o sea. grupo, por favor, así fue el acuerdo. No sé si ellos habrán hecho diferente Ajá. ellos. Se acordó que el, el grupo de acá... Dos personas ponían la denuncia en la Fiscalía y el grupo de ellos dos personas, no sé si habrán actuado de otra manera porque pues, lo ignoro. Uh -huh. pero entonces, pero ustedes pusieron la denuncia. Sí, claro. Sí, ellos no, no han podido ir porque estoy es demasiado mal estoy ya es mal que entonces, entonces, No, no ha podido bajarse. Es que es sí, complicado. Sí, ella, ella casi no puede ni caminar porque está recién operada el corazón. Uh -huh. Bueno, mi hijo está golpeado ahí y está... ya no se ha podido... tuvo un ratillo que no aguantó el dolor y se lo llevaron a la Cruz Roja y ahí lo tienen con actividad y hay varios golpeados, no son golpes tan severos, pero eh, aquí el caso es que los hombres, cuatro o cinco hombres que habían agarrado a la mujer y nos reventaron por el suelo. Pues claro, la fuerza de una mujer, ¿no? uno tratando la operación de defender a los hijos de uno, y en ese momento llegó la policía, y como me, la, me dijo una policía a mí, es que usted se oye muy alterado, digo, ¿cómo no va a estar una alterada? Y entonces hasta a ella le costó desarmarlo, al señor ese. Y bueno, el asunto es que que ya, Y entonces, en el momento que la policía llegaron, entonces ellos se metieron ahí, entonces la policía dijo, ellos se quedan ahí, ustedes aquí. Que no se debió hacer porque nosotros somos dueños. Eh, eh, usan mis colchones, se han llevado todas las ollas, se han llevado todas las cosas de mis hermanos, los los juegos de sillones, yo no sé en qué momento los sacaron porque ya lo que veo son unos fondillos por allá. Las camas usan las ollas, todo. Se desaparecieron la, las cocinas eléctricas, hay cocina, con las ollas arroceras de cocina. ¿Están cocinando? Sí, pero trajeron sí. un... Sañaron ah, un cinismo de gas y una plantilla. A mí me hay uno en el parte policial en que eh, se alarma, la decomisaron. Entonces, sí. Porque se dice decomisaron. ¿La carabina la... ¿o, o qué? ¿Ah? ¿Qué decomisaron? La carabina. La carabina, los machetes, el arma, ganzúa. Eso no pinta. sé cómo se llamará. Es como la lo que representa la muerte, una caricatura, que muerte, es un gancho así con una voz. Eso, yo no que se llama un... No es. Es portadora de plátanos. Es, es. parecido a lo que hacen en sí, la bananera no, para cortarlo. No. Es de Así, pero en, con empuñadura sí, de hierro. Pero de, la policía la lo decomisó. Sí, eso. toda la policía lo tiene. Se uh -huh. llamó el la OIJ. La, la, la, la policía aquí nos informa que el OIJ no, no venía. No sé por qué, pero no venía. Que lo que tenía que hacer el OIJ era venir a revisar esas huellas, yo pienso. Porque ya ahí, ahí están todas las huellas. El OIJ no ha llegado. No, a mí no me presentaba ningún poder judicial aquí, no importa. A nadie. ¿De qué otras instituciones? ¿La Cruz Roja vino? Sí. O sea, la Cruz Roja vino y atendió los heridos. ¿Llegó sí, sí, hasta yo... aquí o hasta dónde? No, ahí estuvo afuera y unos de los de aquí consultaron y, y el señor ese que se, que se agarró el filo de la chincha y que se cortó él, uh -huh. él, él lo cosía, lo llevaron y lo cosían. Uh -huh. Y entonces eh, ustedes pueden revisar el Facebook que ponen ellos, que ellos ponen todas esas cosas y el mejor no hemos puesto una sola cosa. Ellos suben, suben, en De Agometico tenían como dos tres chiquitos ahí, porque eso es lo que ellos hacen, tres chiquitos y chiquitos. Ajá. Y entonces ya empezaron a meter gente y gente, entonces no le dijimos los policiales, vea, estos fueron los que se metieron, tómenen, porque no querían tomarle los datos, ellos no querían dar los datos. Ajá. Y entonces le tomaron los datos a ambos partes, a algunos que quisieron dar, a los otros no quisieron, que estuvieron. Nosotros sí los dimos porque nosotros no estamos respondiendo nada. Aquí están todos los vecinos míos que ustedes pueden preguntar, los años que tenemos de conocernos, y pueden preguntarle a estos que nomás verdad chiquillas dos años de andar haciendo esas barrerías de metiéndose no, en no, todas las propiedades porque aquí tienen 27 casas de uno para arriba ellas mismas esta casa que está aquí era de mi vecino el sol blanco se la quitaron y el don Sergio les puso otra casa ¿Preguntas algo? No sé. ¿Quiere sí. preguntar algo así? Sí, sí, sí. Eso eh, ya es como eh, más para el semanario, para que estén eh, claros. ¿sí? Eh, si usted no tiene problema, usted acaba de hacer una explicación muy buena, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me gustaría usarla, pero hay varios detalles que, que, que me gustaría aclarar. Primero que nada, eh, usted dice que esta propiedad eh, le pertenece a usted y a su hermano. nada más quiero saber eh, desde cuándo son ustedes de, de, de, de esta propiedad de la casa. Hace 37 años. Esta propiedad es de usted sí, de pues, hace uh -huh. 37 años. Además, este eh, es más, este es perdón ese lotecito, ah, que, que, que le pusieron ese lote, y esta Eileen Morales, la que está ahí, dice que no sé si se lo dio. Ajá. Esa, ese es de mi vecino, eh, fue blanco. Okay. Él tenía años de tenerlo, porque desde que mi, mi papá estaba en vida, se lo había cedido a su señor. Okay. Pues, ¿Su papá fue el dueño original? De toda esta finca esta hasta Río. ¿Cómo, ¿Cómo la adquirieron? Se la compramos a un señor amando gómez. Sí, ahí, ahí yo tengo los papeleos de todo eso, todo eso, lo que me ¿Está inscrito en el registro? Sí. No, estos no es son que... reservas indígenas, las mujeres se inscriben en el registro. Territorios. Como los... eh, los... somos del sí. tormenta sí. las o así. Sea, no se dicen reservas sí. a territorios. Okay. Bueno, entonces, territorio. entonces, hace 37 años, su papá le compró a este señor Armando Gómez este... ¿Es el señor Armando Gómez sabes es indígena? No, él es blanco y mi papá es blanco. Sí. Okay. Nosotros vamos a una mezcla ya. Oh, yo soy cabeza con blanco. Mi papá era blanco y le compraba a los Gómez, que es blanco y oh, a... Pues. Y a Vicencio Granado con no, una blanco. parte blanco. también. ¿ah? La gente, sí, pero es, es como uno por mezcla allá. Es una mezcla total de todo. Yo no sé si ustedes están empapados eso de la... Lo yo tengo digo es desde aquí hasta pegar con una quebradita que hay allá. Entonces mi esposo había repartido un pedadito para acá y luego fueron haciendo casitas. <coughs> Okay. Okay. ¿Y decía usted entonces que, que los problemas empezaron el domingo en la cura mañana, uh -huh. cuando, cuando lo, lo vinieron a sacar del domingo? Sí. En, este, sí, en, en esta, en esta ocasión, ah. pero estas mismas personas tienen casi dos años y medio de estar en lo mismo, metiéndole la gente, quitándole las casas, plantando lotes en eh, los lotes que le quitan a las personas bonos, y los Sergio Rojos, junto con el gobierno, que usted sabe muy bien la situación, me imagino, que, que, que, que hay. Uh -huh que eso no es de hoy ni de ayer, eso, eso tiene sí, pues, muchos sí, años y ellos eh, lo que adjudican es que ellos están recuperando tierras, yo no sé qué le dirían ellos, pero eso es lo que ellos nos dicen a nosotros, cuando van a una fechoría de estos, que están recuperando tierras y ni ta, siquiera la ley de autonomía se ha pasado. Como saben. La, ¿La ADI les, les dijo, eh, les informó de esta recuperación? Como ellos no, dicen. no, no, no, nunca informan nada, nunca, aquí los vecinos pueden decir que lleguen se le metan a la gente. Caen y, y garrotean y golpean ancianos, niños, lo que haya, y, y le, encañonarlo a uno, que yo vea, siento que eso es delito. Sí, eh, toda esta gente vive, eh, eh, eh, son libres. Ellos eh, dicen que son de la etnia libre. Todos estos son libres, no pueden ir a trabajar tranquilos porque les tienen amenazas que les, les meten a las propiedades. Eh, eh, si fuera por etnias, ¿no? serían contra nosotros los cabecas, pero no ellos... Atrapen a cualquiera, hermanos y todos y no van con ellos, con las cosas que ellos hacen. Inicio, son las dos, entonces sí, yo no yo estoy... sé si tienes algo más. No, no, no. Si no vamos a tener que retirarnos porque tenemos otros, otro compañero más ¿La... arriba. Me devuelve el papelito. Sí, ¿sí? claro. ¿sí? ¿sí? Muchas gracias,